Bueno, estamos hoy en otro vídeo de Valorant, ya sabéis que mi contenido se va a centrar muchísimo en Valorant ahora mismo Hasta que empieza la temporada de Fortnite, que es el sábado, tendremos directo en Twitch de 12 horas por lo menos Y hoy estaremos en Twitch toda la tarde y toda la noche en Valorant, por si os queréis pasar Y bueno, eh, este vídeo, como ya habréis leído en el título, voy a, hacer, voy a enseñaros un poco el nuevo mapa y poco más, ¿vale? Ya tenéis todo sobre la nueva gente subido desde ayer. O sea, antes de que saliera la beta ya teníais toda la información y una pequeña guía de Reina. Y hoy os enseñaré el nuevo mapa, así que vamos dentro del juego. Aquí estamos dentro de la partida ya. Eh, voy a enseñar un poquito el mapa como es, aunque lo tendréis aquí ahora mismo en pantalla. Como veis, aquí empiezan los atacantes, aquí los defensores, hay dos bombas y os resultará un poco familiar todo esto, ¿vale? Eh, esta es la parte del mapa donde nosotros practicamos ¿Vale? Como se dice lo del campo de tiro Que hay una zona donde puedes desactivar la spike ¿Vale? Por ejemplo, aquí veis O sea, activar la spike Desactivar es más para atrás, que ahora os lo enseñaré también Que no se ve del todo, pero sí Que empieza desde aquí ¿Vale? Y desde aquí tienes que venir para activar la spike Cargarte a los bots y todo el rollo Este mapa tiene zonas interactivas Por así decirlo Como habéis visto... Esto bajará no sé cuándo, pero se ve en el tráiler que baja, o sea que esto se pueda romper en algún momento seguramente, eh, hay muchas zonas súper chulas, esta zona súper abierta por ejemplo con el AWP va a ser la hostia, Pero claro los atacantes salen de ahí arriba y de ahí salen los defensores, bueno, vamos más para bien para A, pero quien se venga a mí desde aquí por ejemplo... Va a tener una visión de la WP impresionante Hay muchas más cosas de este mapa Aquí tenéis el mapa de atacante Y como veis, esa es la zona donde practicamos Yo creo, parece más o menos Tiene un campanario tal Aunque creo que no, ¿eh? Bueno, no sé, pero me entendéis Me entendéis todo, ¿vale? No quiero ser más pesado eh, Así que vamos a dar una vuelta por todo el mapa Vamos a ir pasando este caminito por aquí Este caminito por aquí, este caminito por aquí Y vamos a ir comentando las zonas, ¿vale? Vamos a empezar de forma de atacante, ¿vale? Por la izquierda tenemos la bomba de B. Como ya dije en adelante que tenía a este vídeo, yo dije que iba a haber muchos pasillitos en este mapa porque ya había salido el mapa un poco. Y como aquí veis, tiene pasillitos, tiene zonas de muy corto alcance, las que tenemos que pegar de muy cerca. Aquí otro pasillito también, con muchas curvas, está. Ahí tenemos el primer orbe, como podéis ver. Aquí esta zona lo conoceréis la mayoría, yo creo. Porque aquí tenéis que plantar la bomba cuando practicáis. En los tutoriales, veis? El mapa está increíble, la verdad, eh. Y el juego va optimizado de la hostia, vale. Ahí tenemos la bomba de O sea, que, o sea el, donde salimos nosotros, los, los defensores. Por aquí, como veis, está mid. Muy chulo también. Aquí se podrán hacer busteos. Sí, seguro. Vamos, aquí van a haber unos busteos del copón. Este mapa pinta muy bien. Aquí tenemos otro pasito hacia el conector. Podemos entrar por dos zonas a, a. Esta zona de aquí. Esto se puede romper, como veis. Ya he dicho que tiene sitios interactivos, por así decirlo. Impresionante. Me parece impresionante este mapa, ¿eh? Como se pueda subir ahí, vamos a probar. No, no se puede, pero vamos. Locura de mapa, ¿eh? No tengo muchas más cosas que deciros, pero simplemente que, que lo flipéis en colores. Aquí hay spot de cámaras, ¿eh? ahí podéis poner una cámara de Cipher para vigilar esta zona, incluso a lo mejor allá arriba O sea, 10 de 10 el mapa, me encanta, pero es que me encanta, eh, como está ambientado todo, me gusta muchísimo Hostia, por aquí tenemos abajo como otro tipo de... ¡Ándale! ¡Qué bueno este sitio para ir sacando bajas así! ¡Tatata! ¡Tatata! ¡Tatata! ¡Bah! ¡Me encanta, me encanta! Me gusta mucho, ¿eh? 10 de 10, Valorant, os lo habéis sacado muy bien, está muy chulo el mapa Así que, bueno, nada más que deciros. Simplemente que veis like al vídeo. Eh, ya sabéis que estoy en directo en Twitch. Tenéis todas las redes sociales en la descripción. Y, nada, estaré en directo hoy viciándome. Como veis, ya me he comprado skins y todo. Las skins están tremendas, también os digo. Esta hacha me parece increíble. Y, nada, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo.